Continuando el tutorial anterior, veremos ahora cómo anclar programas para tenerlos siempre a la vista, cómo cambiar la resolución de pantalla y cómo personalizar el entorno del sistema operativo. También aprenderemos a añadir gadgets al escritorio y a usar la ayuda de Windows. En el panel izquierdo del menú Inicio aparecen automáticamente aquellos programas que usamos más habitualmente. Con lo cual, no tenemos que buscarlos en todos los programas. Sin embargo, esta lista va cambiando a medida que usamos otras aplicaciones. Si queremos tener ciertos programas siempre a mano, podemos anclarlos al menú Inicio o a la barra de tareas. Veamos un ejemplo. Anclaremos la calculadora al menú Inicio mediante el menú Contextual. Vamos a ver, como veis, aparece la calculadora en la parte superior del menú Inicio. Para desanclarla lo haremos de igual manera, clic con el botón derecho y Desanclar del menú Inicio. La segunda opción, Anclar en la barra de tareas, es aún más útil con programas con los que trabajamos habitualmente. Hagámoslo con Paint y con el solitario, buscamos Paint y elegimos anclar a la barra de tareas. De nuevo buscamos el solitario, en este caso en juegos y repetimos el proceso. Anclar a la barra de tareas. Ahora podemos abrirlos desde el icono que está anclado. Podemos abrir Paint. Solitario. Bien, cuando ya no nos interesen, los desanclamos con el mismo procedimiento. Si desanclamos por error alguno de los programas que vienen instalados de fábrica, anclados de fábrica en la barra de tareas, voy a hacerlo con el explorador de Windows, eh, que no conda el pánico, simplemente los buscamos en la lista de todos los programas y los volvemos a anclar en la barra de tareas. Para cambiar el orden de los programas anclados simplemente los arrastramos a la posición deseada. Las ventanas abiertas de un programa, vamos a probarlo, voy a abrir documentos, voy a abrir equipo, veremos que las ventanas están agrupadas en el icono. Ya hemos comprobado la utilidad del menú contextual en la barra de tareas para organizar las ventanas y sobre los iconos de programa para anclarlos o desanclarlos. Veamos el menú contextual del fondo del escritorio. Desde aquí accedemos a la resolución de pantalla. Esta resolución la podemos cambiar arrastrando el control deslizante. Las resoluciones permitidas dependerán de nuestro monitor y de nuestra tarjeta gráfica. Hay que tener en cuenta que con una resolución alta se mostrarán más cosas en pantalla, pero de menor tamaño. Y lo contrario, con una resolución menor veremos menos elementos, pero más grandes. Además de la resolución, en esta misma ventana contamos con la opción de aumentar el texto y otros elementos de Windows. Esto es lo que he hecho yo para facilitar la visualización de este tutorial. Clicaremos en Aplicar o vamos a la ventana anterior en Aceptar para mantener los cambios que hayamos realizado. De lo contrario pulsaremos en Cancelar y ningún cambio que hayamos hecho tendrá efecto. Windows nos permite personalizar en un alto grado el entorno del sistema operativo. La opción de personalizar del menú contextual del escritorio nos lleva vamos a, verlo, a una ventana donde podremos cambiar si queremos el tema de Windows que incluye el fondo del escritorio, los sonidos los colores, el protector de pantalla y otros elementos. Independientemente del tema que elijamos, podremos cambiar el fondo y estos elementos que hemos comentado. Por ejemplo, eh, vamos a cambiar el fondo, accedemos aquí en la parte inferior Y habrá que seleccionar la ubicación de la imagen, es decir, dónde está la imagen que queremos usar como fondo de escritorio. ¿Ves? Aquí tenemos las imágenes. Podemos seleccionar aquella que más nos guste. Podemos quitar la selección de todo, es como viene por omisión, y seleccionar una o más imágenes. Hay que tener en cuenta que si seleccionamos más de una imagen y por omisión vienen seleccionadas todas, Windows cambiará la imagen según un intervalo de tiempo y un orden que regulamos desde las opciones del final de la ventana. Igualmente, dependiendo del tamaño y formato de la imagen de fondo, nos pueden interesar las opciones de posición de la imagen. Finalmente, clicaremos en Guardar cambios para que estos surtan efecto o en Cancelar para descartarlos. Tengo que comentar que los temas de tipo aero con efectos visuales o miniaturas de los programas en la barra de... Tareas no estarán disponibles en nuestro ordenador si no da la talla, si no tiene suficiente potencia gráfica, memoria, etc. Esto no tiene por qué ser un problema, ya que en ocasiones los efectos molestan más que ayudan. Si tenéis el escritorio un tanto desangelado, como el mío, Windows nos ofrece unos gadgets para alegrarlo desde el menú contextual del fondo del escritorio. Al arrastrar el gadget o hacer doble clic sobre él, se colocará en el escritorio. Lo arrastraremos para moverlo y, si nos lo permite, cambiaremos su tamaño y lo configuraremos. Para quitarlo, clicaremos en la X. No siempre tendremos disponibles un tutorial o alguna persona entendida en informática cuando la necesitemos. Así que la ayuda de Windows nos puede sacar de algún aprieto. La encontraremos en Inicio ayuda y soporte técnico. Escribimos en la casilla el tema sobre el que precisamos ayuda. Por ejemplo, cambiar, vamos a probarlo. Cambiar Resolución Pantalla y pulsamos Intro o clicamos en la lupa. Aparecerán los artículos de la ayuda que coinciden con nuestra búsqueda. En este caso, clicaremos en el primer resultado para leer el artículo. Bien, con este tutorial finalizamos la explicación de los procedimientos y elementos básicos para trabajar en Windows. En los siguientes tutoriales aprenderemos a gestionar los archivos y carpetas de una forma eficiente y segura.